Os de NEO, ahora de 18 a 27 años. Hey, ¡Métanse a sus carros! <risa> ¡Vámonos! Las grandes marcas dejaron de hablar de ellas mismas para conectar con sus públicos a través de la empatía. ¿Qué nos pasa? se comprometen con lo que les pasa, con lo que sienten sus públicos. Los jóvenes viven hiperconectados y la autoestima está condicionada por el nivel de aceptación que logran en las redes. Determinando sus estados de ánimo, y también su salud. Osdeneo se compromete y plantea una campaña innovadora para el sector salud. E invita a reflexionar. Que un like no cambie tu historia.